Jugando solo. Es normal del Alberto, de hecho. Uh, uh, uh, uh. Hola, yo soy Lira Tochi y el día de hoy vamos a jugar. Liga. Lira Tochi. ¿Dónde es el dije? Pues vamos a la plataforma para que no nos maten en cuanto caigamos. ¡Vamos! Equipo Promenco. yo ahora soy el agente del caos. ¡Mío! No sé qué había, creo que no No veo nada Espera, es que todavía no me aparece ¡Me lo robaste! ¿Por qué? ¡Dámelo, Alberto! ¡Te pasa! ¡Alberto! ¡Malo! lo robó porque ya no veías nada Te tapó los ojos y... Te entra? pasas, Alberto Yo vine primero Vas a ver, vas a ver Me las voy a cobrar al cabo vamos a jugar muchas partidas. ¿Eso salió? Ah, no, quédatelo, quédatelo pues. Traigo las chelas. ¿Quieres chelas, Alberto? Uy, uy, uy, uy. ¿Qué es eso? Ah, eres tú, Alberto. ¿Dónde? ¿Para dónde? Ah. Para allá, para allá, para allá, para allá, para allá. Ya entendí, ya entendí. Ya vimos, ya vimos. Ya vimos. ¡Ah! ¡Ah! Gente, huele. volando, Volando, volando, volando volando volando dónde ay ay ay ay al sur ay ah, no ese es un pájaro está solo podemos ver, ya, no bien, ¿Ya nos vi vio bien. ya nos vio maldita ahí sea uh. yo escondiéndome ay no sé qué me pasa todo mal eso fue todo eso fue todo ah ¿tú ah voy. dónde los vi, ya, oh sí qué miedo no dejes que se acerquen a Alberto Me miedo Acá hay uno Malita, bueno, sí, ahí viene Aquí está Me mató No puede ser Está aquí en el agua Está aquí, está aquí. Míralo. Ah, el tiburón. Ay, qué tonta. Pude matarlo. Oh, no es tan bueno. Oh, bien, bien, José Luis. No, maldito tiburón, no está yo... ah. ¡Qué pedo! Está bien loco. ¡Ay, qué buenas armas! Venían de la fortilla. ¡Ay, oh, déjenme una de esas! Oy, no, se se le va a que comer las armas Bueno, al menos está entretenido Así no ataca ¿Hay quien quiere esto? Oh, ¡Ah, se va! No, no lo toquen, es mío Es mío <risa> Yo soy un arbusto ¿Me das el bidón? ¿Me lo das? ¿Bidón? ¿Así se llama? Ahí están, ahí están sí, sí. Sí. Creo que sí vienen para acá Se fueron para la cascada ¿Por dónde van? 81 puntos <risa> Uy, es vamos? verdad, Caminamos, tenemos 81 ¿también? Yo también tengo ¿Por qué? ¿Por qué tengo tantos puntos? No he hecho nada Más que morir Un arbusto, es mío sí, ¿Por qué no usas el tuyo? Porque si no, no puedo respirar ¡Ay, no puede ser. <risa> No No es que mi, tan, mi tanque de... Si, de, de, de, de, de, de oxígeno Sí, allá van Al norte ¡Uy, mira! Esa pelea aquí no, no huelen! Hay gente por acá, hay gente Tengan por ahí pelea un poco Yo te jodí lejos Hay gente ahí arriba ¡Uy, Uy. me dio! Me da tanto? ¿Dónde Porque marcha? son chidos si sí, ahí están Uy. Pues creo que vamos a tener que avanzar acá Vamos a esta casita y nos vamos por allá atrás Sí, sí, vamos ¿No? Ya me fui, adiós Alberto Se están peleando dan? Corre ¿Cómo? Son chidos Ellos iban a creativo y le Ay, ya van, van, a, van a finca, híjole. Agua, se. Está una en finca. Ah, se fue al drop. Me voy al baño, adiós. No, déjame espacio. No. Somos muy gordos. Mira, hay aquí... Hay Ay, aquí. hay un arbusto. Es un arbusto, es mío. Adiós. <risa> Rayos, está fuera del, del, del círculo. Y si caminamos hacia allá abajo, nos podemos esconder en esa casa que está aquí. ¿Qué dicen? Yo te dejo, te deja. Vamos, vamos, vamos. Alberto. Alberto, Alberto, ¿dónde estás? Ah, es que no eres amarillo, no te veo. Uh. están aquí. ¿De qué? ¿De qué? A la de qué? Yo tengo 102. ¿De esto? ¿Por pues? qué haces esto? Toma, te doy un poco. No manches. Vamos, vamos, Si me curo ahora, van a escuchar ¿o no? ¡Ahí vienen! ¡Híjole! ¡Tirolina! ¡Ah! Pero se fueron para allá. ¡Qué bueno! Se va a cambiar modo más cerca. No me siento lista! ¡Ah! ¡Me siento lista! ¡Voy aquí! ¡Alberto, mítite aquí! Está, ¡Es un búnker esto ya! Y si le vemos los pies ahí... Uy, no, adiós, Alberto. Ahí te quedas, te van a ver a ti. Oh, José Luis, ¿por qué? ¿Por qué nos traicionas? A ver, nos están buscando, pobrecitos. Sí, porque son tres. Yo digo: el fondo, el ¡Ay, no me deja ver estas letras! No. no. Ahí está, ahí está. Agua social. ¿eh? Sí. ¿Sabe que estamos los rojos? Pues ya sabe, ahora que nadie me hizo caer cuando dije ahí está. Okay. Sí, pero ya había este cerrado. La no habitación. <risa> ¿por qué te vas solo, Alberto? <risa> Lo encerraste, José Luis ¿Qué pasó? Mataron, mataron a uno, a uno. Ven, Ay, este han matado que Su fusil no me deja ver Ey, Ahí está los pies sí. Tienes que salir de acá sí Fui. ¿Hacia dónde está el que disparaste? Sí. Uy uh, no, acá estamos No Aquí Vamos a tener ¿Aquí? ¿Aquí? nomás que estaríamos. Uy, pero ya estamos fuera uh. ¿Qué hacemos? Uy, están volando, están volando uh, uh, uh. ¿Qué hay? ¿Qué hay? Ah, ah, ¿Qué manches, qué es esto. Ay, en serio no pude. No pude ni construir. No, pegar, ¿eh? no, no, no. Me atrapé. Quedan dos, quedan dos. ¡La tormenta! ¡Le di 16! ¡Al maldito! ¿Cómo que le tú puedes.? Ay, mátalo. No sé qué hice. Muy bien, muy bien. No sé qué hice. Tómate escudo, tómate un escudo. No, no. No, no, no, no, ya me voy a morir. Ah, no. No, muerte por tormenta. Más patética. Manches, buena peligroso, saben. De todas maneras vamos a morir. ¿No es cierto? Je, je, je. Sí es cierto. ¿Me ¿Escuchan? escuchamos, pero te ignoramos. Lancha al noroeste o norte. Uy sí, ahí están, los estoy viendo. De hecho están enfrente. Uy, tengo que esconderme. Quiero ver cuba G3 mm, Están peleando no, Me están atacando Unde, no, unde, no, unde, no, no, no, no. Arriba o... Oh. Ay, ya lo vi Uy, ¡Oh, me está dando... No Me tira poco al de arriba Al de acá ¡Maldición! ¡Te viene! Ay, me mató Junta Junta Junta Ah, me llegó el otro también por atrás No manches ¿Son? Ahí está otro, lo está matando Ah, eres tú Alberto, claro <ríe> Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí Acá, ah. acá conmigo Va a ir arriba, va a ir por arriba Aguas, aguas Oh, me mataron Manches Tranquilo. Con una... Ya. Ya. Ahora ya me puse seria. Soy Jules. Sí. Jules. Presente. El barco. Adiós. Adiós, Alberto. Ahí te quedas. Ahí estoy trabajando. en esta casa. Ahí te quedas. No te muevas. Ahorita venimos. Mate a Kit. No estás? el resto. No está el resto. A ver, estamos super rápido. ¿Qué le pasó? Llevamos, llevamos, llevamos, llevamos. Acá estamos, acá estamos, acá estamos. Sí. estamos? ¿Sí? salimos? estamos? ¿Dónde? ¿Dónde?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 Tenías que apuntar y ahí vas, vas. a <risa> no ver. Ahí está ahí? lo más cercano. Uy, le dispararon de dónde? No sé. Aunque ¿No eran tres <risa> ¡Aquí, gente! ¡Aquí, gente! <risa> ¡No manches! Listen. Se puso a cargar justo ahora, no ah. No manches, ¿sí me vieron? No manches, voy a morir No manches, vamos a morir Ay, no, mala idea Ah. No, manche. No, qué mal. Ah, porque dice fiaron YouTube. que video dice matando Así le voy a poner al título del video, matando macos. <ríe> y somos nosotros. <ríe>